Suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Convocatoria para el partido Santos Laguna contra Bravos de Juárez el Clausura 2022 de la Liga MX. El conjunto de Pedro Caincinia podría jugarse su trabajo en el encuentro de la jornada 6 ante los Bravos de Ciudad Juárez. Y es que en 5 partidos no han podido sumar de a 3 y se encuentran en el último lugar de la tabla general. Así, Caincinia viajará a Juárez con lo mejor que tiene disponible para enfrentar al cuadro de Ricardo Ferretti y lograr su primer triunfo del torneo. De perder, el trabajo de Caincinia podría estar en peligro, pues a pesar de contar con el respaldo de la directiva, seis partidos sin ganar en el torneo son inaceptables en el conjunto lagunero. Convocatoria Santos Laguna, Carlos Acevedo, Joel García, Héctor Holguín, Ismael Gobea, Félix Torres, David Andrade, Hugo Rodríguez, Mateo Storia, Franco Pisichillo, Omar Campos, Alan Cervantes, Leonardo Suárez, Brian Lozano, Fernando Gorriarán, Andrés Ávila, Ronaldo Prieto, Diego Medina, Edgar Gámez, Jordan Carrillo, Alberto Osejo, Harold Preciado y Eduardo Aguirre.